Gloria al señor. Ahí está nuestro hermano Rodolfo y nuestra hermana Reina, gloria al señor. Ahí está pues cumpliendo la el mandato de Dios, gloria al señor. Siempre compañeros los padrinos, los familiares, los vecinos, los visitantes, gloria al señor. Ahí está gloria al señor. Mala mi puncho, gloria. Al señor. y eh, que gloria al señor, padrino ya que... Samarichinampa, gloria al señor local antiguja gloria al señor ahí está pues, gloria al señor ahí está, gloria al señor paga papá, ahí está ¿Cuánto costará Gloria, Señor? ¿Tólares son soles? Ahí está, pues, no es, Ahí está, pues, Gloria, Señor. Ahí está. Parece que ya ha hecho ya el convenio, Gloria, Señor. Ya está. Todo está cancelado, ya, Gloria, Señor. Todo está cancelado. Y ahora sí pueden pasar. Ahí está, pues, Gloria, Señor. ahí está nuestra hermana, gloria al Señor Así es. gloria a Dios. ahí están los novios hermanos, gloria al Señor aleluya Gloria al Señor aquí sido esta hermana reina que nuestro hermano Rodolfo Gloria al Señor ha el mandato de Dios Gloria al Señor ahí está pues Gloria al Señor perdón, perdón, perdón. se van a acomodarse Gloria al Señor vamos a limpiar y, Gloria al Señor Gloria al Señor Hermano Rodolfo y a nuestra hermana Reina, Gloria a su Hermanas, hermanas, un poquito más adelante. papá, guíenlo, guíenlo. Uh... ¡Andiérmale! Sí. No. ¡Vas a sentar! mira mira mira sí, sí, sí, con sí, sí, sí, breve no sí, sí, sí, Que Dios diga la concurrencia en los novios, todos los reina, los testigos, pastor Rubén y eh, Pastora Carmen y todos los familiares presentes. Al despido de con sana compresión que debemos uh, orar. No sé si podrían parar eso un ratito nomás. Yo hay que orar a todos por la bendición. De los que están celebrando el matrimonio Dios justo, gracias Padre bendito bendicile tu bendición abundantemente remecida, rebosante que no falte Señor Dios en su hogar de los novios tu bendición sea abundantemente Señor Dios remecida rebosante y todos los alimentos que han preparado los familiares de los novios también se han multiplicado en gran manera que pavón de papá para todos para compartir cada uno de nosotros que estamos aquí presentes seguramente ya comisiones gloria al señor reparto de flores gloria al señor a ver gloria al señor gloria al señor valiente puede gloria al señor a ver gloria al señor con su familiar, el novio familiar, la novia también, gloria al Señor, hermanos. Kamami. Guaita, repartir con ambas, gloria al Señor. A ver, ¿dónde están? Gloria al Señor. sus flores, cada uno con sus flores, a ver, para comenzar el tema de flores, a ver, vamos a ver, aunque mis ojos no puedan ver, yo sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar, yo sé que estás aquí, aunque mis ojos no puedan ver yo sé que ¡Toma la tuya! ¡No me descarajo! ¡No me ¡No me ¡No ¡No me Señor Jesús, de la las generaciones, así es, gloria al Señor. Y un hinchito, cuéntate a gloria Señor. El fondo de Renata, gloria al Señor. Ahí está, pues, Ya se puede comenzar, ya, listo A la este, como En mi corazón Gloria a Dios, ahí está Ahí está, pues tú El sonido La voz por la mano. ¿Qué no, no, no. Yo no soy el alumno, yo No, <tose> We're <laughs> do Oh, my God. <laughs> Gracias Un saludo muy cordial para nuestro hermano Rodolfo, y también su amada esposa Reina. Y es un día muy especial, y vamos a ir alabando a nuestro Dios Cero de todo corazón. mientras. Tres, dos, hey. ¡A la de ¡A filmación! ¡Ahí está! ¡Gloria al Señor! ¡Tenimos en la misma ganar una ¡Gloria al Señor! ¡Ahí está! ¡Gloria al Señor! A ver, ¡Gloria al Señor! ¡Y ya está! ¡Gloria al Señor! ¡Y ya está! Amigos, ¿Abien? gloria al Señor. Amigos, gloria al Señor. Con el regalo ya, ]illo. gloria al Señor. Seguramente tu mucha cabuja genante, gloria al Señor. Continuamos. Regalos, gloria al eh, Señor. Chay tu arista gloria al Señor. Regalo, papá, regalo, ahí está. Gloria al Señor. Ahí está, gloria Señor. Ahí está, gloria señor. Ahí señor. Ahí está. Julio, señor. Ahí está. Ahí está.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 Ay da, Buenos Buenos Buenos a Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos o zıp da hor horo öyle ya ¡Pusico mi vida! ¡Pusico ¡Ahhh! <laughs> ¿Qué Gracias yo. Ay, quiero un pancho. ¡Gracias! gracias. Ahí Estamos, estamos en la cocina mis amados hermanos Así, de esta manera están en servicio Ahí estamos pues Estamos eh, en vivo Ahí está el servicio Que estamos sirviendo pues Que de esta manera están sirviendo eh, el... Bendición de Dios Ahí están los hermanos que Están rapidísimos Están en el servicio ¡Vivo! Oh, novios, ¿cómo están? Provecho. provecho. A ver por acá, aprovecho, provecho. A ver, por acá, aprovecho, aprovecho, provecho, provecho. provecho. A ver por acá, provecho, provecho, provecho, provecho. ¡Gracias! Estamos en vivo para recuerdo para novios. Ay, mamá, he recordado con areque! ¡Así es! Ah. ¡Avancen, avancen, avancen! Sí, sí. ¡Muy lento! ¿eh? Está sacando carne, mi estimado. Muy bien, ahí está. En el ministerio guerrero de Dios. Y por eso se hace cerca el ministerio el olvido.